Bueno, vamos siguiendo con las explicaciones. Eh, ¿Dónde un auténtico trail runner consigue, consigue la ventaja? Pues mira, no se consigue ni en la bajada, ni en la subida especialmente. Se consigue en todo y en el plano también. Eh, ¿Dónde se nota? Cuando tú incrementas un poco la, la velocidad en subida, aunque sea medio kilómetro por hora, en vez de subir a 7 por hora... ...sube a 7,5 km por hora... ...y luego tienes las suficientes kilómetros en las piernas... ...para que cuando tú llevas 20, 30 km ...o 40, lo que toque en la carrera... ...ser capaz de correr a un ritmo... ...de crucero... ...eso hace que tu velocidad media... ...un poquito más que has subido más rápido que antes... ...aunque sea poco, ya digo, medio kilómetro más... ...de velocidad... ...pero tú luego... ...tienes muchos kilómetros en las piernas... ...que es lo que te hace, de verdad... Los kilómetros de las piernas, las sesiones largas, no te digo que tengas que hacer 50 ni 40, pero... Eh, 20, 30, ¿vale? O sea, sesiones ya con consistencia. Eso hace que tú luego seas capaz de cuando vas en plano, en vez de ir a 5 kilómetros, vayas a 4,20, a 14, o a 4,40 o 4,50 el kilómetro, que ya mejores todavía los 5 kilómetros... Y al final tu media entre lo que ruedas más rápido en plano o un poco en bajada Y lo que mejoras un poquito en subida hace que tu velocidad media aumente Por lo tanto cuando tú haces una carrera al final se suma todo No es, hostias es que subiendo tal, no, no es que mejoras todo Pero hay que darle entreno, hay que darle desnivel y hay que darle kilómetros El que no quiera hacerlo, pues que no lo haga Cada uno es libre, cada uno que haga lo que quiera pero yo, eh, ya digo, yo lo hago porque creo que me sirve, si no, pues diría, oh tía, pues mira, me hace 5 kilómetros a full y ya está, pero yo creo que me sirve más, hacer medias maratones más o menos, eh, con un cierto nivel, eh, y un día y otro día y otro día, ir eh, recuperando piernas, y que al día siguiente puedas meterle y que la pierna te aguante, y que acabes la sesión y no acabes dolorido, no acabes con los pies de pato andando mal, cuando llegas a casa, entonces todo eso es sesiones, sesiones, sesiones de darles un poquito de consistencia eh, no digo que haya que correr a full porque yo digo que yo no le meto a full en velocidad en, en pulsaciones no le meto a full pero a base de tú hacer la misma ruta o una ruta similar en un kilometraje equivalente 10 12 20 15 los que hagas esa ruta tú la vas mejorando Y al final tu velocidad como decimos de crucero en plano y en bajada es mayor tus piernas aguantan más, más kilómetros sin dolores y tienen más resistencia para cuando tú coges una subida que tiene un kilómetro de largo o dos kilómetros o tres kilómetros de subida, tus gemelos aguanten y eso es hacerlo, entrenar en eso exactamente, tienes que entrenar, tienes que subir rápido, entrenar subidas, ¿entendés? o sea, ir a lo directo, lo que te sirve. Es mi opinión, ya sé que mucha gente pues, opina que hay que ir por un camino por allá para luego trabajar allá. Pero yo creo que si tú quieres trabajar allá, tienes que trabajar allá. Yo lo voy a hacer, Bueno, cada uno que haga lo que quiera.